1998 Nunca lo olvidaré Fue cuando ocurrieron los asesinatos en las montañas Hartley Tiempo más tarde las noticias revelaron al mundo que todo había sido culpa de un experimento secreto Realizado por la empresa farmacéutica internacional Umbrella El virus brotó en una ciudad cerca de las montañas, Raccoon City. El golpe fue tan duro que la pacífica ciudad tembló junto a sus cimientos. Para evitar riesgos, el presidente de los Estados Unidos puso en marcha un plan de emergencia, esterilizar Raccoon City. Dadas las circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos suspendió las actividades empresariales de Umbrella. Sus acciones cayeron en picada. Puesto en otras palabras, Umbrella estaba acabada. Resident Evil 4 Seis años han pasado desde aquel incidente. Fui entrenado especialmente por una agencia secreta bajo las órdenes directas del Presidente Y tengo la responsabilidad de proteger a la nueva familia presidencial Coño, ¿por qué será que siempre me quedo con las obras? ¿Y tú? ¿Quién eres, hombre? Vamos, suéltalo Estás lejos de casa, vaquero Tienes mis respetos ¿En serio así rompen el hielo por aquí? De igual forma, ya saben todo el cuento. Mi misión es hallar a la hija perdida del presidente. ¿Qué? ¿Todo por tu cuenta? <risa> Quiero creer que no vinieron hasta aquí solo para cantar con Bayá y bailar juntos en frente de una fogata. ¿Quién sabe? Tal vez sí. ¿Ah? No me hagas reír, americano. Es una orden directa de nuestro jefe. Créeme que no es un picnic. Cuento con ustedes. Justo antes de que comenzara a proteger a la hija del presidente, ella fue secuestrada. Es la única razón por la que me encuentro en esta zona rural de Europa. Según inteligencia, tienen información muy confiable sobre avistamientos de alguien muy similar a ella por estos lugares. Aparentemente presa por un grupo de gente aún no identificada. ¿Quién pensaría que mi primer trabajo sería una misión de rescate? Me estoy helando. ¿Por qué hace tanto frío? Yo y mi imaginación. Perdón por la tardanza. El pueblo está allí delante. Iré a echar un vistazo. Nos quedaremos aquí. No queremos multas por estacionamiento. Claro, ninguna multa. Suerte. Diablos, ¿quién los envió? ¿Has dicho algo? Leon, espero me escuches. Soy Ingrid Hannigan. Te ayudaré en la misión. Fuerte y claro. Aunque creí que serías algo mayor. El nombre del sujeto es Ashley Graham, ¿no? Así es. Es la hija del presidente. Trata de comportarte, ¿sí? <risa> sean quienes sean, secuestraron a la chica equivocada. Intentaré conseguirte más información sobre ellos. Bien. Te hablo luego. León fuera. Uh, disculpe, ¿señor? ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! <risas> disculpe las molestias. ¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡San del coste ya! ¡Qué mierda son! ¡Vamos a el camión! ¡Deprisa! ¡Mierda! Todo bien. Hubo un local hostil. Tuve que neutralizarlo. Otros aún rondan el área. Sal de ahí y ve hacia el pueblo. Toma todas las medidas necesarias para salvar al sujeto. Entendido. Ay. No. Ah, por él. La única razón por la que acepté esta misión fue para acercarme a mi objetivo. No importa qué pase, no puedo dejar que nadie se entere. Y claro, vivir en las sombras no es mi estilo. Tendré que cruzármelo y darle algunos consejos, de vez en cuando. ¡Vamos! Ah, ah, ah, ah. uh, <chor niche> ah, qué madre! ¡Hey! Yeah, ¡Ay! Llegaste al pueblo justo a tiempo. Sí, aunque parece que olvidaron mi alfombra roja. Los aldeanos están siendo controlados. Atacarán automáticamente a cualquier intruso. Ve a la iglesia. Tocar la campana los calmará un rato. <ríe> Suena a que es gente muy obediente. Por desgracia el tiempo no es nuestro fuerte esta vez. Reúne toda la información que pueda sobre los parásitos y termina tu pequeño tú. Leon. ¡Por allí! ¡No! dejes que se escape. Ya los... vayan sé. detrás quiénes son ¿Quiénes son estos? el no ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Hijo oh, la campana! Es hora de rezar. Tenemos que irnos. ¿Dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil Hannigan, malas noticias Confirmé el cuerpo de un oficial ¿Algo le pasó a la gente de aquí? León, debes irte de allí Encuentra una torre y sigue el sendero a su izquierda Entendido un problema. Nuestro investigador ha sido descubierto por los iluminados. Seguro hablas de ese vagabundo español. ¿En dónde está? Está atrapado en una casa abandonada al noroeste del pueblo. No puede morir hasta que haya recuperado la muestra. No debes recordármelo. Luis Cera. Y creí que yo necesitaba supervisión. ¿Como ellos? No. ¿Tú? Muy bien. Ahora vamos a la parte importante. ¿Tienes cigarrillo? Tengo un chicle. Perfecto. El pez gordo. No. Pobres humanos. Permitidme brindaros nuestro poder. Pronto. Se podrá resistiros a nuestro intoxicante poder. Oye, oye, despierta. ¡Ay, ay! ay, ay. Salimos de un hueco y caemos en otro. ¿Vas a decirme qué pasa aquí? americano? ¿eh? ¿Qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo? Oh, ¡Oye, calma! Quien quiera que seas. Me llamo Leon. Busco a esta chica. ¿La has visto? ¿Eres policía o algo por el estilo? Nah, no das la venta. Tal vez. Muy bien, déjame adivinar. ¿Es la hija del presidente? Demasiado bueno. ¿Quieres explicar? Poder psíquico. Estoy bromeando, amigo. Escuché a algunos aldeanos decir algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Sera Fui policía en Madrid Ahora soy un bueno para nada Aunque sigo siendo bueno para las chicas ¿Por qué renunciaste? Uf, policía Arriesgas tu vida día a día Y nadie te felicita por eso Los héroes ya no se aprecian como antes por su valor Fui policía también Solo por un día. ¿Y el malo soy yo? De alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City en mi primer día de trabajo. Hablas sobre el brote del virus, ¿verdad? Creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento. ¿Qué? ¡Haz algo, Poli! Tú primero. ¡Ya! Aquí, León. Siento no haber llamado. Estuve un poco... enredado. ¿Estás bien, verdad? Estoy bien. Había otro civil cautivo Según dijo, Ashley estaría en la iglesia ¿Dónde está él ahora? Logró escapar ¿Tienes una idea de dónde está la iglesia? No, pero aparentemente hay un pasaje secreto que lleva a ella Regresaré al pueblo Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. <ríe> Tienes razón, es un hombre. <ríe> hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. <ríe> Tienes razón, es un hombre. <ríe> Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre Sin embargo, eres un intruso No lo olvides Si te metes en nuestros asuntos Tendrás graves consecuencias Una sangre. Leon, tengo información que podría ayudarte. Ponme al día. Al parecer, un grupo religioso está involucrado. Se hacen llamar los iluminados. ¿Los iluminados? <ríe> Pretenciosos. Como sea, tuve un encuentro inesperado con el pez gordo del pueblo. Pero estás bien, ¿no? Sí. Pudo matarme, pero me dejó vivir. Y dijo algo sobre que en mí corre la misma sangre que la de él, sea lo que sea. Misma sangre que la de él. ¿Mm? Interesante. Como sea, ahora no es el momento para certijos. Así es. Ve rápido a la iglesia, León. mm seis horas desde la última transmisión me estaba preocupando ¿Me extrañaste como sea tuve mareos de repente y supongo que perdí el conocimiento el conocimiento crees que tenga relación con lo que te dijo el jefe del pueblo mm, no lo sé pero estoy bien debo seguir con la misión Leslie. ¡Vete! Oye, tranquila. ¡No! ¡Aléjate! Calma. Te prometo que todo estará bien. Me llamo León. El presidente me envió a rescatarte. ¿Qué? ¿Mi padre? Así es. Debo sacarte de aquí, así que sígueme. Aquí, León. Encontré al sujeto sano y salvo. Bien hecho, Leon. Enviaré un helicóptero de inmediato. ¿Cuál es el punto de encuentro? Hay otro camino que puedes tomar para salir del pueblo. El helicóptero los recogerá ahí. Muy bien. Vamos hacia allá. La chica se queda aquí. ¿Quién eres? Si quieres saber... Mi nombre es Osmond Sattler. Soy el líder de esta... comunidad religiosa. ¿Qué es lo que quieres? Demostrarle al mundo entero nuestro magnífico poder, por supuesto Y arrebatarle el mando a Estados Unidos de una vez por todas Es por eso que secuestramos a la hija del presidente Para enviarla de vuelta a casa Ya con nuestro don No Mientras Creo que inyectaron algo en mi cuello. ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo le implantamos un... obsequio. Oh, así desatará un terrible caos cuando llegue a los brazos de su amado padre. Pero antes de eso, negociaré con el presidente para pedirle una donación. Lo creas o no. Mantener esta iglesia en pie... Nos cuesta mucho dinero. El dinero y la fe no ayudarán, Sadler. No olvidé mencionar que te dimos el mismo obsequio. Estando inconsciente. Oh, espero que de verdad os guste nuestra pequeña pero especial contribución. Seréis mis peones cuando los huevos eclosionen. Obedeceréis, queráis o no... Tendré el control total de vuestras mentes. ¿No os parece una forma revolucionaria de promulgar la fe? Suena más como una invasión si me lo preguntas. ¿Estás bien? Sí tú con nosotros! Calma. Resolveremos esto. Ya verás. León, hay malas noticias. Preferiría no oírlas. Tendré que decírtelas aún así. Perdimos contacto con el helicóptero. Creemos que alguien lo derribó. Aunque no sabemos quién. Genial. Prepararemos otro helicóptero. Mientras tanto, intenta llegar al punto de encuentro. Hecho. ¿Qué vamos a hacer, Leon? Voy admitirlo, pero estamos odiados ¡Ya! ¡A la cabaña! ¡Leon! El mundo es un pañuelo Y... Veo que el presidente equipó a su hija con... Buenos misiles. ¿Quién te crees? No creo que importe mucho mi figura o quién sea yo. ¿Quién eres? <risa> Perdone, Su Alteza. De igual manera, antes de preguntar el nombre de otros, la señorita debería presentarse. Su nombre es Ashley Graham, la hija del presidente. Ella está Ya sabes. Está bien, no te preocupes. Ah, no importa. De igual forma, siempre presentan síntomas antes de convertirse. ¡Miren! ¡Así, Muy bien. Enciende el juego. Vamos. Al parecer se van. Bueno. ¿Y ahora qué? El puente que crucé ya no nos sirve. No tenemos más opción que seguir moviéndonos. Olvidé algo. Adelantaos un poco. Luis. ¡Ey, señorita! ¿Tiene fuego y algún cigarrillo para alegrar mi día? ¿Y la muestra? Bien, sin rodeos, entonces. De hecho, estoy yendo a buscarla. ¡Ponle amor, nena! Por mí está bien. Solo date prisa. Ok, nena. ¿Y cuál es tu rol en esto? ¿Exactamente para qué grupo estás trabajando? A veces hay cosas que es mejor no saber. Y esta es una de ellas. <risa> bien, como quieras. Me da igual quién seas, mientras te encargues del viejo y de sus amiguitos Mejor quédate afuera Ashley, escóndete Sí ¿Puedes el puente? Sí. ¡Agarre, hijo! encontré! Toma esa. De acuerdo. ¿Lista? <ríe> Sígueme. Sí. León, ¿dónde se encuentran ahora? Decidimos cubrirnos en un castillo, pero parece que fue mala idea. ¿Razón? Bueno, parece que el castillo tiene alguna conexión con los iluminados. No deben tener muchos visitantes, ya que nos dieron una enorme bienvenida. Suena mal. Tengo una idea, León. Necesito que... ¿Qué? ¿Eh? ¿Hannigan? Genial, yo y mi suerte. ¡Leon! ¿Luis? Tengo algo para vosotros. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Debo haberlo perdido mientras escapaba. ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos. Lo sé, sois portadores. Sangráis al toser, ¿no? Sí. ¿Y tú? Sí. ¡Diablos! No hay mucho tiempo. Los huevos nacieron. ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlo. Déjame ir también. No. Quédate con Leon. Es mejor con las damas. Créeme. ¿Por qué? Me hace sentir mejor. Dejémoslo ahí. Pensaba que no nos íbamos a ver nunca ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor de esta magnífica arquitectura Yo he sido honrado con el maravilloso poder del increíble Lord Sadler Y os he estado esperando hermanos no, gracias, bro Mal, mal, veo que es un poco rebelde Si le preocupa su salud Le sugiero que se rinda ahora y sea así Nuestra marioneta Señor Scott, a diferencia de ella, usted no vale un centavo Temo decir Puede morir No pienso volverme como ellos, nunca Lo sé bien ¿Hallaremos la cura? <coughs> ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Déjame! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ashley! No tengas miedo, Ashley. Iré a salvarte. Kanigan, ¿qué pasa? La transmisión se cortó. Salazar. ¿Cómo? Tomamos la línea. No queremos que ahora ande compartiendo información innecesaria con nadie. ¿Dónde está Ashley? Ah, seguro cayó en una de nuestras queridas trampas. Le prometo que la encontraremos, no se preocupe por ella. Oh sí, dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas. Gracias, agradezco la compañía ya que el aburrimiento me mata. Hasta nuestro próximo encuentro, en otra vida. Qué agradable sorpresa. Aunque Ashley es a quien queremos No a usted, señor Kennedy Si no me necesitas, ya déjame en paz, anciano ¿Me llamo viejo señor Kennedy? Tal vez no lo parezca, pero solo tengo 20 años Así que eres como los otros, un títere del parasitario ¿No pensará que soy igual a esos inútiles ganados? Los parásitos y las plagas son mis esclavas Tengo todo el control Me importa una mierda Llueva o truene, caerás igual Pon las manos donde pueda verlas. Lo siento, pero seguir órdenes de una dama no es mi estilo. Las manos ahora. Consejo. Usa un cuchillo la próxima vez. Es mejor a distancias cortas. Leon. Tiempo sin verte. Eida Veo que es cierto. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Tú trabajas con Wesker. Veo que alguien ha hecho su tarea. ¿Por qué, Ada? ¿En qué afecta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces así? <risa> Nos vemos Eida. Luis ya logró conseguir la muestra Te espera en el castillo Contáctate con él no tardes Entendido Y sobre ese perro faldero, Leon Si llegas a encontrarte, lo deshazte de él No podemos dejar que interfiera con nuestros planes No tiene idea de nada No debes preocuparte por él Es un superviviente de Raccoon City Lo que menos necesitamos son distracciones Deshazte de él ah, Leon León, lo siento, pero no pueden vernos juntos. León, lo tengo. Con la muestra en mis manos Ya de nada me sirves ¡Sadler! Mi chico Salazar se asegurará de que termines igual No te rindas, ¿sabes? Soy un investigador Trabajé con Sadler cuando descubrió mi plan? No hables. Ten. Debe frenar el crecimiento del parásito. La muestra, Sadler la tiene. Debes recuperarla. Encontré a Luis. Por desgracia, llegué tarde. ¿Recuperaste la muestra? No. Sadler la tiene. Hmm. ¿Será para otra vez? ¿Tuviste oportunidad de eliminar a Leon? Aún no. En ese caso, podemos aprovechar su pequeña racha de suerte. Toma ventaja de que Sadler estará distraído y aprovecha para recuperar la muestra. Hablamos de experiencias horribles. ¡Ashley! ¡Sal de ahí! ¡Leon! ¡Ashley! Ah, lo hiciste bien. Perdón si fui... Ay, no te preocupes. Vamos, hay que irnos. Movedor. Se arruinó gracias a tu interrupción. ¿Por qué no nos haces un favor y te vas antes de que aburras a nuestra audiencia? <risa> Usted no es más que un extra en mi guión, así que no se deje llevar. Su hora de brillar acabó. No recuerdo formar parte de tu guión de mierda. Entonces, ¿por qué no me muestra cómo es un guión de verdad? O tal vez no se atreve. <risa> Creo que ya habéis vivido de más Veamos cómo sobrevivís Esta vez ¡Monos! ¡Asley! ¡Genial! ¡Hay más! Me pregunto si puede verme, señor Kennedy. Si la llegas a tocar, te rompo los huesos. Pero hay que ver qué tan lejos puede llegar. Aquí lo espero. Mierda. Así. Señor Kennedy, ¿no le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? ¡No! ¡Leon! ¿Y el satisfactorio sonido al empalarse? No caeré en tus trucos. ¡Prepararnos para el ritual! Leon, ¿estás vivo? Tal vez tenga nueve vidas, pero no importará ahora, señor Kennedy. Envié a mi mano derecha a asesinarlo. ¿Se te cayó una mano? Al parecer Salazar, no consiguió domesticar a ese... cerdo americano. Salazar me falló. Krauser, ve por la chica. Ah, claro. Y deshazte de este cerdo, mientras lo haces. Considérelo hecho. Tenerlo con nosotros, señor Scott Kennedy Tú otra vez El ritual que está por comenzar en esta torre Le dará a la chica magníficos poderes Se unirá a nosotros, será de los nuestros No es un ritual, es terrorismo Esa palabra está de moda estos días Descuide También tenemos un ritual especial para usted ¡Alto! Ah, acaba de irse. El ritual acabó. Se fue a la isla con mis hombres. ¿Qué? Es momento de brindarle mis respetos por su impresionante insistencia. Señor Kennedy. Bienvenido. Monstruos. Supongo que luego de este habrá uno menos. ¿Te llevo, guapo? <ríe> ok. Algo que atender. Nos vemos. Ah, mujeres. Odio ser quien te lo diga, pero Salazar murió. Sí, eso parece. Sadler, ¿por qué no te rindes y dejas ir a Ashley? Estás más confiado de lo que deberías. ¿Solo por matar a mi insignificante títere? Sadler, tú eres insignificante. ¡Oh! Te arrepentirás de decir eso, mi amigo. Así. ¿Ah, Existe un poco, Ashley. Iré a salvarte. Aquí, Leon. Solicito refuerzos. Repito, solicito refuerzos. ¡Mierda! ¡Leon! ¿Estás bien? Vamos. ¡Salgamos de aquí! Me temo que no hay más. ¡Apesta! Y mucho. Ni lo pienses, Leon. ¿Lo pienso? ¿En lo que hiciste? Ibas a estar bien si caías sobre tu trasero. Rápido. Puedo sentirnos Creciendo y fortaleciéndose en vosotros ¡Sadler! <ríe> Puedes resistirte Pero no podrás desobedecer Ahora, ven a mí, Ashley А! ли! Que ya empezó ¿Qué hay sobre nuestro amigo Leon? No lo facilita mucho ¿Y la muestra? Sadler la tiene Parece que ya sabe de nuestro juego Perfecto Solo para dejar las cosas claras No confío en ti Y menos en Wesker Si te pasas de lista, te mataré ¿De verdad? Sabes, conozco a Wesker desde antes que tú Pronto lo comprobaremos. Sí, ya veremos. Gran problema ha causado ese Leon, pero nos beneficia. La gente de Sadler ha entrado en pánico. Ahora su destrucción es solo cuestión de tiempo. Una vez que recupere a Ashley, su misión acabará, no será un problema. Rauser se encargará de lío. Corre, ve por la muestra. No tardes. No lo olvides, Wesker. Yo no juego con tus reglas. tiempo, camarada. Krauser. Fallecí en un accidente hace dos años, ¿eso te dijeron? Así que tú secuestraste a Ashley. Inteligente, como siempre. Al fin y al cabo, ambos no sabemos de dónde venimos. ¿Qué quieres? Solo la muestra que Sadler desarrolló. ¡Ah! Ah, ¡Déjala fuera de esto! Oh, la necesito para la confianza de Sadler. Como tú, soy americano. ¿Y solo por eso ella está acá? ¡Ah! Sea por Umbrella. ¿Umbrella? Doble de más. No más charla. ¡Muere, camarada! ¡Ah! Ah. ¡Eida! Vaya, es la perra de vestido rojo. Parece que ganamos esta ronda. <risa> Tal vez puedas prolongar tu vida, pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte. ¿Se conocían? Algo así. ¿No será hora de decirme la razón por la que estás aquí? Quizás en otra ocasión. ¿Qué tal la reunión con tu viejo amigo? De hecho, la disfruté. ¡Grandioso! No quisiera que mis invitados en la isla se sintieran desatendidos. ¿O sea que debo agradecerte? ¡Ah! Tengo una idea. Ya que estás, ¿por qué no te presentas ante eso? Eso te entretendrá. ¿No recuerdas el nombre? ¿Síntoma de vejez quizás? Oh, <risas> diviértete. Ashley. 可以自己說 ¿Dónde está Ashley? ¿De verdad quieres saber? ¡Tras esa puerta! ¡Pero solo se abre con tres insignias! ¿Qué tramas, Krauser? Hay una en el norte y otra en el este. Adivinaré, tú tienes la última. En otras palabras, estás contra las cuerdas. Suena a que lo planeaste muy bien ¿Qué pretendes con la restauración de Umbrella? Traer orden y equilibrio a este mundo lleno de maniáticos Un psicópata como tú no trae orden ni equilibrio no creerás realmente que una mente conservadora puede guiar a este mundo por el buen camino, ¿o sí? Dos menos. Falta una, Krauser. ¿Ja? Ya lo veremos. A Krauser. Prepárate para morir, Leon. ¿Cómo crees que debería agradecerte? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿No estaba contigo? <risa> ¿De qué hablas tú? ¿En serio creíste que confiaría en un americano? Lo admitiré. Estaba pensando en cómo librarme de él. Pero gracias a ti, eso no será necesario. Lo manipulaste desde el principio. Ah, debo. Has demostrado ser un gran contrincante al matar a Krausa. Cuando las plagas te hayan dominado por completo, tú serás mi guardaespaldas. Lamento tener que rechazar tu generosa oferta. Tengo otros compromisos. <risas> Disfruta tus palabrerías mientras puedas. Verifica la presión de esa válvula. ¿Y tú? ¿A qué terminaste? ¿Viste algo? No hay problema. ¡Mierda! Oye, ¿ya era hora? Lo siento, había tráfico. Yo te cubro. Solo le llamo refuerzos Me llamo Mike Estoy aquí por si necesitas artillería pesada Tu informe Se acaba el tiempo Trauser murió ¿En serio? Hmm. Leon no muere fácilmente Mejor podemos dejar que se ocupe de Sadler. Dejaremos que peleen. Ninguno de los dos logrará salir eso. Si tú lo dices, de igual forma es tu trabajo limpiar sus restos cuando termine la pelea. Recuerda que eres la estrella del show. Pase lo que pase, no podemos dejar que ninguno sobreviva. Nuestro objetivo es recuperar la muestra. No dejes que nadie interfiera con nuestros planes. lo siento. Me adelanté cuando le reporté tu muerte a Wesker. Piensa en todo el papeleo que tendría que completar si aparecieras con vida. Gran arma pero odio que los hombres jueguen rudo Gracias, cuando salgamos te invito un trago Claro que sí, conozco un buen bar Te juro que serás el próximo Sadler. Uy, lo siento, Leon. Sadler bastardo. No veo razón para molestarse. O me dirás que nunca has aplastado a una mosca molesta. En esencia, es igual. ¿Qué dijiste? No compares a los humanos con los insectos. Esa es otra razón para sacar a ese parásito de mi cuerpo. <risa> que tenga suerte. Leon, ¿estás bien? Sí. Lo siento, Aida. Debemos quitarte esa cosa del cuerpo. Sí, pero antes debo salvar a Ashley. Bien, dividámonos. Tendrás el poder dentro de muy poco. Y aún así parece que eliges la muerte. Sacaré a Ashley de aquí, lo quieras o no. Ah, la audaz juventud. ¡Pu! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. ¿Cómo le voy a explicar esto a la aduana? cosa? No estoy segura, Leon. Pues debemos averiguarlo. Ve a los controles. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí. Muy bien. Aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te sientes? A todo motor Pensé que morirías Muy bien Me toca ¿Estás bien? Yo no sé tú Pero creo que es hora de ir a casa Algo no anda bien Ashley, espera aquí da. Temo decir que ese truco ya quedó viejo. ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo. El americano que sale victorioso es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood. Oh, señor Kennedy, usted me agrada. Como agradecimiento, déjeme despertarlo del mundo del cliché. Ada, retrocede. Siento, Leon. Entrégamelo. Ada, tú sabes lo que es. Mm. No temas. Está en buenas manos. ¡Eida! Me tengo que ir. Si fuera tú, haría lo mismo que yo. ¿En serio lo hizo? Ven, tómalo. Tendrán que moverse. Nos vemos. Qué tierno. Debemos salir de la isla y flotar en cualquier momento. ¿Qué va qué? ¡Hola! ¡Se acerca! José, sujétate. Ashley, ¿dónde estás? León. Vamos. Hay que ir a casa. Suena una gran idea. Misión cumplida. No, León. Aún no. Todavía debo llevarte a casa. ¿Sabes? Después de llevarme a casa, podríamos tener horas extras. Ah, lo siento. Ya sabía la respuesta, pero no perdía nada intentándolo. ¿Y quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? Vamos, cuéntame. Es una parte de mí que no puedo olvidar. Dejémoslo ahí. Hannigan, eres tú? Al fin, la línea regresó. Oye, Hanigan, ¿y tus lentes? Olvida eso. ¿Cómo vas con la misión? Rescaté al sujeto. Nos vamos a casa. Lo hiciste, Leon. Gracias. Sabes, te ves muy bien sin lentes. ¿Allá me das tu número? Te recuerdo que aún sigues de servicio. La historia de mi vida...